venga vamos, uno rápido, vamos a hacer una incursión nos metemos, cogemos el congelador y si nos matan pues depende, a lo mejor cojo y hecho otra y ya hago la misión Sí, por hacer la misión diaria tengo gente, tengo gente y yo lo que quiero es que se estaba por aquí aquí, El congelador ese es de salud vámonos adiós <ríe> soy un basuras tú te vas por allí yo me voy por aquí bueno es verdad el camión de fruta Vamos a ver qué a ver qué hay aquí Manzana Pimiento Manzana Plátano Eso tampoco está mal. ¡Ah! Oh, hay peña el pez. ¿Me ¿Tomo esto? Yo solamente lo que quiero hacer, si me dejáis... Va a ser difícil. Ah, no me he hecho daño. Sí, pero muy poco. ¿Por qué antes sí y ahora no? Bueno, un poquito más alto. Eh, <ríe> esto da miedo. A ver. Ahí sí, uh, me ha roto Vale, una manzana Una seta, un plátano y un pimiento Un plátano Pimiento ya me, ya me lo comí Ah, no, guay Pues ya lo tengo, ya, ya tengo todas las misiones diarias Exactamente Vale, pues ya he cumplido ahora voy a comerme mi manzana tranquilamente mi plátano y esto es lo único que me da es la rapidez de, del momento y ahora sí, ahora vamos ah oh, mira pues sí, ahora sí está ya más oro aquí Esta va a ser la, la última partida del día de hoy. Vamos a aceptar un contrato. Es eh, Una seta. Eso es lo que me faltaba. Pero ya, ya lo tengo hecho. No, no viene mal. Y el contrato. ¿Y ahora dónde estamos? ¡Ah! Estamos Bien vaya, vaya, está por aquí el susodicho. aquí hay una máquina, a ver oh, sí, ¿tengo? tengo bueno, pues voy a intentarlo ¿la han matado? sí Llevo esto, me llevo esto y me llevo esta, escucho. ahí viene sabe que estoy aquí toma, le lleno ¡Esp! ahora sí ah, si sí tiene una de oro para mí siempre será más me ha costado mi, mis pelas y este sí que me le quedo me he gastado oro para dejar, pero claro siempre es mejor, ¿no? vamos a ver 105,6 sí indudablemente que este no este de asalto vale eh... yo creo que sí aquí hay otro hostia nos ha pillado la zona parkar I Ese no era, ese no era Soda Déjame tomarme la soda No, me mata Oh, no Se viene conmigo, desgraciado Déjame Déjame Está ahí Escudo no puedo tomar más y la última no importa te veré en el infierno vamos cazador ahí está ¡Oh, oh, oh! premio ha costado eh Uf. sí ha sido intenso unas benditas no viene mal me voy, me voy vámonos por aquí no hagamos mucho ruido un poco de... solo un poco, ahí ah, una fogata, pero estoy lleno bueno, no viene mal Mmm. Me dan ganas de recogerlas. Unas... A ver. Dos. Y yo creo que tres, ¿no? Vale, vámonos. Esta también me la llevo. Vale. Estamos en la zona. poquito más ¡Oh, solo tengo tres tiros un cofre ¡Oh, aquí hay más, qué guapo vení aquí, vení con papá, otro necesito otro ahí está, seis, cofre, ahí el oro vale, esto si hago esto y la cambio ¿me da más? no, me da lo mismo, 9 ¿y dónde vi? aquí, otro el oro eso vale, estoy en el límite eh, plan vamos a ir hacia hacia acá Sí, sí, sí. Eh, bordeando el límite. Nos movemos. A tope, Alan. A tope. Se hace lo que se puede. Vamos a ver vale, solo tengo tengo 15, vale, 15 disparos de, de franco, tengo el fuego bendecido, by bonjo 75, a menos que hagan construcciones de ladrillo, claro, y unas cuantas de estas, vale, despacito, hay tiempo, aquí vamos a coger otras dos minis, guay y nos vamos a camuflar aquí un poquito solo a ver cómo está el tema Zona me acompaña. Estamos en el top ten, otra vez. Quedan ocho. 7. Tranquilidad. Oh. Difícil porque la gente construye y sabe hacer cosas espectaculares. Ahí hay uno. Ah, oh, qué pena. Pero vale, se ha metido. Me voy al árbol árbol no, piedras vale, eh... vamos a hacer lo mismo, vamos a bordear por aquí así que me voy a acercar ah, es arriesgado porque hay un Menda ya pone nervioso, oh, esto me viene muy bien, está aquí arriba, este para mí, este para mí, oh, oh, ha sido coña, ha sido coña, ha sido coña. Además, como pues. Bueno, estaría sin escudos, supongo. hay ¿Eh, una soda! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues sintiéndolo mucho. Esto es súper arriesgado. Pero.. Me da igual. Es que son dos sodas. Vale, cuatro. No quiero asomar mucho la mirla. Que me tengo que mover. un spray de esos también curadores yo creo que me voy a llevar el spray este también voy a coger esto remato me llevo el spray y nos venimos para acá Uf, está difícil para saber qué coger en cada Momento. ¿Eso qué es? Un sapo. Y ahora se cierra hacia este lado. Vámonos para allá. si he visto a alguien ahí. No. Allí sí. Allí sí. No te muevas. Hay que ajustar. Vale, no, vamos a seguir subiendo. Arde, mamón. Arde. Arde. caer. Le he perdido, le he perdido. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Victoria! Ahí está. Saludo del lobo. Qué guapa. Ah. Vamos a darle aquí, a ver si se graba. Victoria.